Carlos Ramos denunció ante los medios que en medio de operativo de la Policía Nacional fue apresado cuando se desplazaba en su motocicleta. Posteriormente requisado y estar en pleno cumplimiento de la ley, a la fecha su medio de transporte no aparece. Eh, yo venía de trabajar allá en el barrio de mi casa, en, en, en Vijado Afuera, y se tiran la policía, no me preguntan por el documento ni nada, nada más me dicen súbete. Yo, pero yo, yo cago mi documento, cago mi cédula y todo, no, súbete. Yo para pues, no fui a salir con ellos, bueno, pues me subí entonces. Entonces vine aquí, me depuraron de todo, salí todo bien. Entonces fui a buscar el motor y me dijeron que no, que viniera mañana. Yo, ok, también, vine mañana. Entonces me dicen que el motor mismo lo agarran una balacera. Te y entonces, entonces atrasado si, atrasado si, atrasado. si ellos dicen que me agarran una balacera, entonces ¿por qué me sueltan de una vez entonces? Entonces vengo a buscar el motor hoy y el motor no aparece en parte. Yo no, me cansé de buscar el motor ahí atrás y no aparece el motor en parte. El, el motor es un Tauro, un CG, Bien, 200. También Julio Santos Bonilla en la misma situación agrega que ayer las motocicletas se encontraban en el cuartel. No, que nos ayuden ahí y que traten de resolver porque ahí los motores no tienen problemas. Claro, que, aquí, que tienen que, que ahí Porque es yo importé que, que, es que la casa mía para comprar ese motor, entonces ellos no me lo pueden desaparecer. Sí, nosotros lo vimos ahí allí? ayer. Nosotros, nosotros vinimos ayer, ahí estaban ahí. Entonces Estaban ahí ayer. Entonces, no nos lo quisieron dar. Pero yo los motores no están ahí. Entonces, lo que le pusieron fue que estaban en una balacera y que estaban, que yo, que Viaje vaina. Para NTN. Su noticiero regional, Joan Paulino.